Hoy les voy a mostrar cómo hacer fotos en larga exposición Les voy a mostrar cómo ajusto la cámara, qué objetos uso y las fotos finales Lo primero y lo primero es que eh, la cámara tiene que estar en un trípode Si no es en un trípode tiene que estar en una caja o en cualquier lugar que quede estable A la hora de sacar la foto la cámara tiene que quedar hiper quieta Los ajustes de la cámara los voy a dejar el ISO en 100 la abertura la voy a dejar en lo máximo que tenga la cámara. En mi caso es eh, 22. Y la velocidad de obturación la voy a poner en algunas fotos en 8 segundos, en otras fotos en 1 segundo y en otras en 4 segundos. Yo, 4 segundos. Yo a la hora de mostrarles las fotos finales, les voy a, les voy a poner qué eh, ajustes de cámara tenía cada foto para que puedan eh, hacerlo con más facilidad y a la hora de hacer la foto. Eh, los objetos que voy a usar van a ser Luz del celular encendedor Y esto que yo lo llamo luces navideñas No sé cómo es el nombre Con este largo ya está perfecto eh, También depende de las fotos que quieran Yo todas las fotos que hice son del tamaño en el que estoy ahora O sea, eh, un poco menos incluso desde arriba del pecho hasta la cabeza y un poco más la cabeza no más que eso pueden hacer cuerpo completo yo también usé este tamaño por el lente que tengo eh, así que nada eh, es muy importante eh, antes de mostrarles cómo las fotos que sepan esto no es fácil es prueba y error es ir tomándole la mano ir viendo desde qué distancia hasta qué distancia eh, Poner la luz de tu, de tu cara o de la parte de tu cuerpo que quieras eh, sacarle una foto eh, Lleva mucho tiempo, las veces que lo hice, lo hice como mucho tiempo Incluso estuve, cuando estaba con personas Hoy yo lo voy a hacer sola porque no tengo nadie que me pueda ayudar Entonces eh, voy a tener que alumbrarme sola y sacar la foto Por suerte mi cámara tiene eh, bluetooth entonces yo puedo apretar desde mi celular para sacar la foto, entonces no tengo que estar yendo y viniendo. Para la gente que no tiene Bluetooth en la cámara, no puede estar sacando desde el celular, les recomiendo que ponga el timer de 10 segundos. Yo puse solo de 2 segundos, pero tuve que poner igual porque hay que quedarse quieto a la hora de sacar la foto. Puedes hacer fotos en movimiento, puedes ir probando cosas distintas, yo probé un montón de cosas. Eh, pero eh, eh, por más de que quieras hacer como muchas fotos, tipo por ejemplo una foto con una cara en distintos lados o lo que sea tenés que quedarte quieto, es muy difícil depende de la foto que quieras hacer también pero está muy bueno, es muy divertido y les aseguro que si las hacen la van a pasar bien y las fotos les, va, les van a encantar así que ahora les voy a mostrar cómo las asado bueno, eh, tienen que tener todo el cuarto oscuro lo primero, o el exterior, le, lo van adentro o afuera el lugar tiene que ser totalmente oscuro y lo que tienen que hacer es alumbrarse una parte de la cara o del cuerpo, sea la foto que sea, yo les voy a mostrar las fotos que yo hice yo las hice con mi cara, eh, ustedes pueden hacerlas con el cuerpo completo como quieran, como ya dije entonces se una parte de la cara, la cara completa, desde el lugar donde quieran, desde el ángulo donde quieran estando la cámara quieta y ustedes quietos o quietas bueno como podrán ver lo que yo fui haciendo es que me alumbraba un segundo y al segundo me dejaba de alumbrar para que la foto no salga no salga sobreexpuesta porque si yo me, man, me alumbraba todo el tiempo al estar la velocidad de obturación baja la foto iba a salir sobreexpuesta porque la velocidad de obturación cuando está baja genera que a la cámara le entre más luz al momento de sacar la foto por ende si hay mucha luz en el ambiente la foto va a salir súper iluminada que se va a ver todo blanco eh, después empecé a hacer como palabras y dibujos con la luz del celular Como la luz del encendedor tiene menos potencia que la linterna del celular, tenía que dejarlo más tiempo prendido para que mi cara se alumbre más. O sea, si yo dejaba más tiempo prendido la luz del encendedor, me alumbraba igual que muy poco tiempo de la luz del celular. Estas luces son las que menos tiempo me llevaron de hacer, las más fáciles y las que más me gustaron como quedaron las fotos finales por eh, la cantidad de luz y, y líneas que tienen que me encantan eh, la, la velocidad de obturación para esta foto las puse en un segundo o en dos, tres segundos en algunas y quedaron increíbles lo que hice fue como muestro en el video moví mucho las luces para en círculos o en líneas y el resultado que dio fue este Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado mucho. Me divertí muchísimo, pero muchísimo haciéndolo. Lo hice sola, por ende estuve bastante tiempo. Eh, pero realmente se me pasó volando, no me molestó. En ningún momento fue como frustrante porque la pasé demasiado bien, fui probando. Eh, el encendedor estuvo buenísimo, me gustó mucho el color que le dio la luz. Eh, las fotos quedaron, algunas quedaron muy tenebrosas, otras dan miedo directamente. Otras están buenísimas. Si te gustó el video me ayudas mucho dando el like. Si no estás suscrito o suscrita a mi canal, suscríbete, me ayuda muchísimo. Bueno, espero que si les gustó este video sigan viendo todos mis videos. Eh, Así que nada, eso, chao.